En hiperlimpieza disponemos de una gran variedad de zapatillas desechables. En primer lugar contamos con zapatillas de suela blanda de talla única, fabricadas en polipropileno de 40 gramos. No son aptas para andar con ellas debido al grosor de la suela. Es posible elegir entre abetas aserradas cerradas por la parte delantera. También disponemos de zapatillas de suela rígida de talla única, fabricadas en foam espumoso, idóneas para habitaciones de acogida. También puede elegir entre abiertas o cerradas. Estas zapatillas son de un grosor superior a las anteriores. Finalmente tenemos chancas desechables aptas para spas o piscinas, de tres colores y tres tallas.